En este vídeo vamos a comentar cómo se puede demostrar en LEA otra propiedad de las funciones crecientes. En concreto, lo que vamos a demostrar es que si F es una función de los números reales, los números reales en los números reales, y sabemos que F es creciente y que es involutiva, entonces F tiene que ser la identidad. Bien, aquí lo tenéis el en lenguaje natural y aquí como estaría. pero para hacernos la idea vamos a ver qué es lo que significa creciente y involutiva y cómo está y cómo la hemos definido empezamos importando la librería de los números reales y declaramos que f va a ser una función de los reales en los reales decir que f es creciente se define como la propiedad que consiste que para dados dos números cualesquiera, x1, y x son, si x1 es menor o igual que x2, entonces f de x1 es menor o igual que f de x2. Es declarado como variables implícitas la x1 y la x2. Y que la función f es involutiva, lo que quiere decir es que para cualquier x, también implícito, f de f de x es igual a x. Bien, pues con esas definiciones vamos a ver la primera demostración. Bien, vamos a poner debajo la sesión, la sesión en Lean, y esto es lo que quiero demostrar. Bueno, pues vamos a empezar. Primero, aunque no es necesario para que se vea claro, vamos a expandir las definiciones de decrecientes e, y la definición de involutiva en las dos hipótesis. Bueno, pues ahora hc, que es la función de creciente, pues ya tenemos la definición y H. La conclusión es una igualdad entre funciones, por tanto, vamos a aplicar la táctica de extensionalidad o el principio de extensionalidad de funciones dos funciones son iguales lo que significa es que van a dar el mismo valor sobre cualquier argumento por tanto cuando le digas que aplique la extensionalidad lo que hace es que coge un elemento arbitrario x y lo que tiene, tenemos que demostrar es que f de x es igual a la identidad de x bueno lo de identidad de X lo puedo simplificar porque es simplemente X. Y esta es la igualdad que tengo que demostrar. Bien, ahora aquí viene, digamos, parte, la parte creativa de la demostración. ¿Cómo vamos a hacer la demostración? Bien, como sabemos que el orden en los números reales es un orden total, en fin, hay un lema, el LE total que es lo que nos dice es que he dado dos números, o el primero es menor o igual que el segundo, o el segundo es menor o igual que el primero. Bien, pues, uh, a ver, uh, estaba aquí todavía, si lo aplico, esa propiedad, el que sea total, pero se lo aplico a f de x y x, ¿qué es lo que va a decir? O bien f de x es menor o igual que x, o x es menor o igual que f de x. Y a cada una de esas dos posibilidades le vamos a poner un nombre, h1, h2. Es decir que cuando lo aplique, tengo dos casos. El primer caso, cuando f de x es menor o igual que x. Segundo caso, cuando x es menor o igual que f de x. Y en los dos casos tenemos que demostrar la igualdad. Bueno, pues vamos al primer caso. Estamos suponiendo por el h1 que f de x es menor o igual que x. Y quiero demostrar la igualdad. Luego, aplicando la propiedad antisimétrica, usando ya el h1, la propiedad antisimétrica, lo que dice es que si x es menor o igual que y, en, fin, en realidad una relación r. Ser, entonces, si x es menor o igual que y, y y es menor o igual que x, entonces son iguales. Como ya sé que x es menor o igual que y, cuando le diga que aplique f de x es menor o igual que x, cuando aplique la propiedad antisimétrica, lo único que me falta para tener la igualdad es demostrar que x es menor o igual que f de x. Vamos a ver, la aplico y efectivamente la conclusión ha cambiado a x menor o igual que f de x. Bueno, pues vamos a ver cómo demostramos esta desigualdad. Bien, eh, primero voy a hacer un caso, es como introducir un lema auxiliar. Vamos a demostrar que se ve como en el h1 f de x es menor o igual que e, x y f es creciente. Entonces voy a demostrar que f de f de x es menor o igual que f de x. ¿Cómo? Bueno, pues hay que demostrar esta desigualdad, la desigualdad auxiliar, y después la podremos utilizar. ¿Cómo se demuestra la desigualdad? Hombre, para demostrar esta desigualdad, lo que voy a utilizar es que la función es creciente. Esto de aquí, donde x1 lo va a sustituir por f de x y x2 lo va a sustituir por x. Con lo que en realidad, lo que me va a dejar... Por probar que f de x es menor o igual que x. En fin, lo aplico y eso es lo que me queda. Esa es la conclusión. Pero esa conclusión coincide exactamente con la hipótesis h1. Bien. Y una vez que ya la tengo demostrada, el h3, tengo demostrado el h3, aquí lo tengo ya como hipótesis, me falta por demostrar que x es menor o igual que x. Pero ahora... Lo que uso es eh, la hipótesis de que la función es involutiva. Por tanto, si reescribo, en, reescribo la propiedad de ser involutiva en H3, entonces, en, reescribiendo, en lugar de F de F de X, ¿qué es lo que va a quedar? X. Bueno, pero eso es lo que yo quería. Bien, pues ya tenemos demostrado el primer caso. Vamos a demostrar el segundo. Ahora lo que estoy suponiendo es que x es menor o igual que f de x. Bueno, ¿cómo lo vamos a demostrar? Pues también introduciendo un lema auxiliar. Pues, y, en fin, y después, a ver, vamos a hacer... Pues la idea es muy parecida. El lema auxiliar, es sí, decir, si sí, ya tengo que f es menor o igual que f de x... Para tener la igualdad, en fin, el primero lo dejo anónimo, el segundo es que es x igual a f de x y este que está aquí, que es el hueco que he dejado, en ese hueco, ¿qué es lo que me faltará por demostrar para poder aplicar la propiedad transitiva? Pues lo que me queda por demostrar es que f de x es menor o igual, en fin, aquí lo vuelvo a poner para que tenga la igualdad, lo que me falta por demostrar es que f de x es menor o igual que x. Bueno, pero para demostrarlo, primero vamos a aplicar en H2 a los dos términos de la desigualdad. La F lo podemos aplicar porque es, porque es creciente. Por tanto, vamos a demostrar esta propiedad. Y para demostrarla, en fin, hay que demostrarla y después usarla. ¿Cómo la vamos a demostrar? Aquí. Bueno, otra vez, si aplico que es creciente... Entonces, esta conclusión es la conclusión de ser creciente. ¿Y cuáles son ahora las sustituciones? x1 lo sustituye por x, x2 lo sustituye por f de x. Con lo que falta por demostrar, esto de aquí, x menor o igual que f de x. Efectivamente. Pero eso que me falta por demostrar es exactamente h Bien. Y una vez que lo tengo demostrado, igual que hicimos antes, reescribiendo por ser involutiva, pues con eso termina la demostración. Ya tenemos la primera demostración. Ahora vamos a ver cómo se puede simplificar. Mirad. Bueno, voy a dejarlo de todas formas aquí. Vamos a hacer una primera que es en el sitio, sin... ¿sí? El primer paso de lo que, lo que hemos hecho ha sido desarrollar la definición de creciente involutiva. Eso no es necesario, se puede dejar implícito. Es decir, que esto yo lo podía haber quitado. ¿Veis? Lo quitamos y la demostración sigue funcionando, sigue estando bien. Bueno, aplico el, el principio de extensionalidad y también he desarrollado... La definición de ser de, de la identidad tampoco es necesaria, la dejo implícito Y veis que la demostración funciona exactamente igual. Es decir, que se puede expandir si se quiere ver, pero no es necesario. Bueno, y el siguiente cambio es, en lugar de hacer las demostraciones como las hemos hecho en el, con aplicativa, vamos a hacerlo con cálculo. Es decir, los dos primeros pasos iguales. Y ahora nos quedan los dos. Tengo que demostrar que la función, vamos, que f de x es igual a x y tengo que es menor o igual. Por la antisimétrica, como hicimos antes, lo que tengo que demostrar es que x es menor o igual que f de x. Y aquí está el cambio. Esta desigualdad lo vamos a hacer ...por una cadena de desigualdades. Primero, primero, tengo que X es lo mismo que F de F de X. ¿Por qué? Porque la función es involutiva. La función es involutiva y lo que significaba era que F de F de X es X. Y, pero yo quiero la, la igualdad contraria, por eso es por lo que le pongo simétrica a la H de Y. Le aplico la H de Y, que es involutiva... La aplico la simétrica. Bueno, y eh, f de x es menor o igual que x, eso lo tengo en la hipótesis H1. Y como la función hc es creciente, la hipótesis hc, si aplico hc a esa desigualdad, pues ya tengo la primera. La segunda, lo mismo. ¿Qué tengo que demostrar? Lo que tengo que demostrar es que f de x es menor o igual que x. Bueno, primero, como sé que x es menor que f de x, eso es la hipótesis H2, x menor que f de x, aplico que es creciente y entonces ya tendría la f. Y otra vez, f de f de x es x porque la función es involutiva. Bien, pues ya tenemos... Las distintas demostraciones de el hecho de que las funciones crecientes y involutivas son la identidad. Y eso es todo por ahora.